Nuevo medio. La respuesta sencilla es un medio que se ha creado recientemente. Yo iría un poquito más lejos y es un medio que surge recientemente, pero además que adopta las posibilidades que hoy el mundo permite. Es decir, si hoy se funda un periódico que se hace como en los años 90, yo lo sacaría de la categoría de nuevo medio. Internet. En los nuevos medios eh, no es algo accesorio, es algo determinante. Y aquí hablo no solo de los medios digitales, obviamente, de los que están en, en la web, sitios web, eh, canales en, de, con chatbots en Messenger, sino también incluso de periódicos impresos. Internet es determinante porque Internet no solo sirve para publicar o distribuir, sirve para todo el proceso periodístico, empezando por la investigación, por la selección de temas, por la, el acceso a fuentes. Así que sin Internet hoy es muy difícil hacer periodismo, eh, y hacer buen periodismo. Mi diario favorito hoy por hoy eh, lo mencionábamos hace poquito: el Diario.es. Es un medio español, surgió con un presupuesto no del nivel latinoamericano, pero creo que fueron 300 mil euros. Eh, y tiene una cantidad de cosas que me apasionan, me gustan muchísimo. Primero, la calidad periodística, que es de lo que no se habla, pero que para mí es lo esencial. Segundo, la ética, la transparencia. Eh, en, en lo financiero, en cómo manejan las fuentes y el vuelco hacia la experimentación. Ellos no se quedan con que les funcionó bien algo, sino que siguen probando cosas. Entonces el diario Punto es mi favorito en español. ¿Qué otros medios me gustan muchísimo? La Silla Vacía de Colombia. Es, un, es el embajador del periodismo digital en Colombia. Se arriesgan, se equivocan, aciertan. Eh, sufren creo a veces para la parte de la financiación, pero sin duda son un ejemplo para seguir en, sí. en, en muchos aspectos.